Hola a todos, mi nombre es Jules, Versos y el día de hoy vamos a estar platicando acerca de los anuncios de AdSense. Cómo se comportan, cómo los puedes agregar a tu sitio web programado, es decir con programación. Y también los requisitos que en mi experiencia necesité para monetizar cada sitio web que tengo. En este caso vamos a estar analizando estos tres sitios web que yo tengo aquí ya a la mano. Primero vamos con este que es mi blog. Que es un blog que yo tengo, www.julberbro.com Y la página principal pues es un blog Primero que nada, los requisitos en general para este sitio web Para que yo pudiera monetizarlo con AdSense Los anuncios de AdSense pues ya todos los conocen Más que nada por los videos de YouTube Son los mismos anuncios, no más que a manera de video Aquí son como a manera de imágenes o a manera de GIF Ya que puedes, este, algunos pasas el cursor por encima y tienen algún efecto en este caso, estos que se muestran aquí, vean, este cambia a color amarillo, esta flechita, o incluso si le das clic pueden tener algún efecto o alguna función. Pero bueno, lo importante aquí es los requisitos. Bueno, primero que nada los requisitos en lo personal con este sitio web para poder monetizarlo fueron varios, ¿no? Los primeros, como es un blog, tienes que tener por lo menos 30 páginas o 20, 20 o 30 páginas, es decir, artículos o páginas dentro del sitio para que AdSense considere que es un sitio completo, que tiene un contenido ya completado para poder este, aceptarlo en la monetización. Si tienes 1, 2, 3 páginas, pues va a decir que tu sitio está en construcción, que aún no puede monetizarse. Entonces, en este caso, como es un blog, debe de tener... Eh, bueno las pestañas dentro de tu sitio no en este caso pues yo sí tengo las 30 o, o cuando lo moneticé sí tenía las 30 pestañas yo recomiendo 30 pueden ser 20 incluso 25 no sé con las que adsense considere que es buen contenido para poder monetizar y mostrar anuncios en este caso tengo otro sitio web que en este sitio web no necesité 30 pestañas de hecho el sitio web no tiene las 30 pestañas pero debe tener las Páginas acá arriba, en este caso dependiendo cuál sea el servicio que estás ofreciendo. Por ejemplo, digamos que estás haciendo una página web o un sitio web para alguna, no sé, alguna tienda de abarrotes, por ejemplo. Esa tienda de abarrotes debe de tener una página sencilla, igual informativa, no importa, pero tiene que tener las cuatro pestañas cuatro pestañas como mínimo, podrían ser por ejemplo productos, eh, contacto, acerca de nosotros y la página de inicio. No o sé, sea, es un ejemplo nada más. A lo que quiero llegar con esto es que no necesariamente en una web debe de ser un blog y tener 30 pestañas como acá. Sino que también se puede con tener un menú superior y tener sus pestañas principales. Como pueden ver este sitio web también tiene anuncios pero colocados de diferente manera, este los tiene así a lo largo y este los tiene en los lados, izquierda y derecha, este cada vez que pasa un servicio hay que colocarlos estos anuncios recomendadísimo en lugares donde no le estorben al usuario o donde no obstruya el contenido principal, como ven está acá solito, pero pues para llegar al, al próximo apartado tienen que pasar por ese anuncio, así que pero no está estorbando. Así que no pasa nada. Y acá como pueden ver el contenido se encuentra en este contenedor. Y estos tres contenedores están aparte. De igual manera se quedan fijos al bajar el cursor o al subir. Cuando están en la mitad del contenido. Pero no obstruyen el contenido. Es decir no están encima de aquí o encima de acá. Porque eso sería pues muy molesto para el usuario. Y como ven al llegar al final se acomodan y no pasa nada. Ahora. Otro punto muy importante que creo que esto es lo que ya saben todos, que pues el contenido monetizado de AdSense debe de ser pues un contenido familiar o un contenido que no tenga violencia ni nada por el estilo. Ya saben, ese tipo de cosas. No se pueden monetizar sitios de ese tipo. Si quieres ganar dinero con AdSense, solamente se puede de esta manera. Eh, hacer contenido pues que aporte algo a la sociedad, vamos a dejarlo ahí, o también puedes ofrecer algún servicio y monetizarlo con AdSense, tampoco pasa nada, como lo es este caso. Ahora, para este sitio web también necesité para monetizarlo, empiezo con este porque fue el primer sitio web que yo moneticé, entonces este sitio web necesitó, o sea el punto clave fueron 10.000 visitas en el sitio en menos de un mes, si en menos de un mes tú juntas las 10.000 visitas y aparte teniendo tu sitio web con 30 pestañas si es un blog o si es una web con tu menú principal bien hechecito esto AdSense te va a aceptar de volada, o sea tienes que tener las 10.000 visitas lo mandas a revisión aquí en la parte de sitios en Google AdSense le das en descripción general y le das en agregar sitio agregas tu dominio y le das guardar y continuar. Como puedes ver, yo ya tengo este sitio web monetizado. Este también, que son estos dos que ya viste. Y estoy mandando a revisión este que se llama soydorado.com. Como puedes ver, es este. Que no tiene anuncios de ningún tipo, pero esperemos que los pueda tener pronto. Ahora, regresando acá, las 10.000 visitas, ¿cómo las obtienes? Vas a decir, ah, son muchas visitas para hacer un sitio web que apenas estoy creando, ¿no? Pues, en efecto, son muchas visitas, pero nada es imposible. Puedes una de dos, hay muchas opciones. Las opciones pagadas, que son campañas publicitarias hechas con Facebook Ads o con Google Ads, también tiene campañas publicitarias, puedes hacerlas y pagar. O, en mi caso, voy a decir lo que a mí me funcionó, porque pues así fue. Yo tengo una cuenta de TikTok. Antes de que salieran los Reels y los YouTube Shorts y los Reels de Instagram también, yo solamente utilizaba TikTok en ese tiempo. Subí un TikTok promocionando mi sitio web y el contenido que estaba dentro de, para que la gente se animara a venir. En este caso son videojuegos. Yo les propuse a la gente de TikTok que vinieran a descargar videojuegos. Y funcionó. El video TikTok lo muestra aleatoriamente como ya saben cómo funciona tiktok subes un video y si te pega bien y si no tampoco te puede pegar otro video cualquiera pero bueno el chiste fue ese que logré juntar las visitas que el sitio web requería y con eso pude activar la monetización es otra manera que se puede ahorita hay muchas maneras puedes hacerlo desde facebook reels instagram reels YouTube Shorts, dependiendo cuál sea la plataforma que tú manejes o en la que más seguidores tengas. O también puedes hacer contenido de calidad y pues esperar a que la gente llegue por sí sola, ¿no? O la campaña publicitaria que ya te había mencionado. Ahora, este otro sitio web, a diferencia del primero que me costó las 10.000 visitas y la verdad sí me costó bastante tiempo armarlo y construirlo, este sitio web. Eh, como son servicios que yo también ofrezco, por si se los ofrece, aquí está a sus órdenes, melicat.com. Eh, bueno, yo solamente creé el menú, terminé el sitio y lo mandé a revisión con AdSense y lo aceptaron sin tener las 10.000 visitas, obviamente, porque pues no lo promocioné ni nada por el estilo. Pues con eso tuvo el sitio web, ¿no? Ya una vez que monetizas un sitio con los requisitos que te dije primero, ya monetizar el segundo e incluso el tercero podría asegurarles casi casi va a ser súper fácil. Solo es cuestión de que AdSense vea que ya juntaste una vez las 10.000 visitas. Va a decir, ah ok, ya tienes un sitio que sí funciona, pues te voy a dar la oportunidad con otro. Supongo que así funciona. Es algo que pues no tiene explicación vaya, pero es algo que más o menos funciona de esa manera. Ahora, ¿cómo colocarlos en tu sitio web? También es una pregunta que pues muchos se han hecho, ¿no? En este caso, AdSense tiene una opción aquí en anuncios y en descripción general. Y si nos vamos a la parte donde dice por bloque de anuncios, tiene los anuncios gráficos que son los que yo utilizo para poder colocarlos. Y como ven, da una vista previa, cómo se ve cuadrado, horizontal y vertical. Okay, yo normalmente elijo los cuadrados. Le doy en crear, le dan un nombre a su anuncio, voy a ponerle anuncio de prueba. Y lo voy a elegir responsivo. Esto quiere decir que aunque sea cuadrado la vista previa. Responsivo pues se va a adaptar al contenedor en donde lo tengas pues programado. no En este caso vamos a darle crear y me arroja el código. Este script tú lo vas a meter dentro de un div. Y así es como dentro del div. Si se fijan este está en un div que yo programé y le puse... Creo que le puse que este midiera 10% de ancho, ese también, a este le puse 20 y son 40 y a este contenedor más grande le puse que midiera 60% de ancho. Eh, voy a estar haciendo más cursos de diseño responsivo para que puedan entender un poquito más esto, pero así en detalles simples es esto, se agregan dentro de un DIP, a ese DIP tú le das una medida y el anuncio se va a adaptar a la medida del div que tú tienes, tu contenedor, digámoslo así. En cuanto a lo alto, que es la propiedad de height, le puse 600 píxeles de alto, entonces por eso miden eso exactamente y se quedan en la misma posición. Tienen otras propiedades como el position sticky, para cuando yo esté bajando el contenido de aquí, pues se queden firmes en su lugar y se muevan únicamente cuando llegue al principio o cuando llegue al final. Eso también pues son propiedades CSS que les voy a estar mostrando en otros videos más adelante. En este caso si se fijan no, solo son anuncios colocados en un, en un div que me está abarcando el 100% de la pantalla. Y pues el anuncio se adapta al contenedor. Es solamente de que copien este código y con este código van a poder pegar su anuncio de AdSense. En su sitio web, les digo, los que ya saben HTML, pues son mediante divs, contenedores. Los que saben de diseño responsive pues este, también pueden este, ya aplicarlo más fácil para que también se apliquen en móvil o cualquier dispositivo. Ahora, quiero mostrarles otro ejemplo aquí en la parte de clientes de esta página web. Tengo otros anuncios. Como pueden observar en este otro ejemplo, yo le dije que el anuncio pues abarcará el 50% ¿no? de la pantalla. 50% aquí y 50% de este lado. Pero si se fijan, pues el espacio está en blanco. ¿no? ¿Esto por qué? Pues porque va a depender del anuncio de AdSense. Dependiendo qué anuncio arroje. En este caso, como puedes ver, aquí arrojo 2. Y pues si sí están pues abarcando su ancho máximo. Acá también. Y acá también un anuncio de HostGator. Y bueno... Ahí están esos anuncios y también puede pasar, por ejemplo, si yo le doy aquí en inspeccionar, los anuncios de AdSense son bueno son responsivos y se adaptan pues a lo que tú le digas, no a las medidas que tú le marques. Ahora voy a recargar esta página para que puedan observar que el móvil también pues, cambia el aspecto de los anuncios. Como ven aquí ya cambió y observen, también puede pasar esto, de que se haga un anuncio súper alto. El mismo ancho porque siempre va a abarcar el 100% el móvil. Yo le he puesto esas medidas. Pero pues lo alto sí puede cambiar. Y si se fijan acá está el otro anuncio chiquito, ¿no? Pero acá abajo pues sigue normal. Y aquí también sigue normal. Es dependiendo del anuncio que AdSense te arroje ya sea en móvil o en PC. Si se fijan pues acá se desarmó todo. Pero eso no hay problema. Vuelves a recargar y listo. Se acomodan tus anuncios. Y bueno, esto es para los sitios web programados. En este caso, en este sitio que está hecho con WordPress, pues también se le pueden colocar anuncios. Bueno, eso ya depende de la plantilla que estés utilizando y si utilizas Elementor para editar tus plantillas con WordPress. En este caso todavía no lo tengo monetizado, pero ustedes lo van a poder poner donde quieran. Yo en mi caso, yo pensaba ponerlo de este lado donde está esta imagen. Ahí pensaba colocar un anuncio para que esté siempre visible, porque aquí los anuncios se pagan por cuánta, cuánto tiempo estén visibles, no por cantidad, digámoslo. Cuánto tiempo están visibles es cómo te van a pagar más. Entonces hay que colocarlos muy bien y estratégicamente. Si saben ya de programación, pues colóquenlos adecuadamente, no desaprovechen esta oportunidad que les da AdSense para monetizar su contenido. Y si aún no eres experto en programar sitios web y menos colocar anuncios como estos, pues suscríbete a este canal que voy a estar subiendo más contenido de este. Voy a estar enseñándoles HTML, CSS, un poquito de PHP y lo que podamos eh, complementar con JavaScript. Espero que puedan crear sitios web como estos que la verdad pues son muy sencillos de crear. Obviamente tienen su chiste, no es fácil. Si fuera fácil cualquiera los estaría haciendo. Y pues en lo personal me gustan los sitios web que son con HTML y CSS porque... Tú los programas, pues, a tu gusto, ¿no? En WordPress, pues, sí lo acomodé a mi gusto, digámoslo este de acá, pero, pues, el que yo hice con mis propias manos, digamos, yo lo creé, pues, fue este, ¿no? Que al final logré hacer con programación lo que Wordpress también te ofrece. Entonces yo también podría añadirle un botón aquí. Añadirle sus categorías. Bueno hay ventajas y desventajas de Wordpress. Y también de hacerlo con programación. Las estaremos tratando en futuros videos. Espero que este video te haya gustado y te haya servido. Si es así suscríbete. Y está la espera que voy a estar subiendo más videos como estos. Para que te sean de gran ayuda. Principalmente de HTML. Y algunas preguntas que vayan dejando en los comentarios. Así que dejen su pregunta o duda en los comentarios y yo las estaré contestando ahora sí estaremos más activos por acá y espero que todo salga bien para poder seguir trayendo este tipo de contenido se despide Sos y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias